¿Alguna vez has dicho, quiero vender más, quiero llegar a más personas, quiero captar más clientes? No entiendo por qué si mi producto, o mi servicio es bueno, no logro contar con todos los clientes que me gustaría y ayudar a todas las personas a las que me gustaría ayudar a través de lo que ofrezco. Si es tu caso, te pregunto, ¿tienes realmente un plan de ventas que te ayude a materializar todo eso que deseas? Seguro que no, le pasa a muchísimos emprendedores. Quieren generar más ventas, pero van improvisando. No tienen un plan de ventas, pero vamos a ponerle solución. Estamos en el módulo número 8 del curso de Marketing y Ventas con herset Y en este video te voy a enseñar a crear paso a paso ese plan de ventas para que sepas por dónde debes seguir y cuál es el camino que tienes que ir transitando para generar las ventas que deseas para tu negocio pero antes de empezar a hablar de ello te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de youtube para que no te pierdas ninguno de los vídeos me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en youtube y también te recomiendo que si aún no lo has hecho mires todos los módulos anteriores de este curso para que sigas todo el paso a paso para aprender a sacarle todo el partido a la comunicación, al marketing y a las ventas con Herset. En este curso te enseño a vender de forma totalmente distinta, te enseño a vender de forma natural, estratégica, pero sobre todo con el corazón. Dicho esto, empezamos con el tema de hoy. <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear tu plan de ventas. Es muy importante que cuentes con un plan de ventas para saber cómo vas a hacer y qué, cuáles son aquellas acciones que tienes que realizar para conseguir tus objetivos. Si no, vas pegando palos de ciego, vas improvisando, no tienes un plan de ruta, no sabes cuáles son los pasos a seguir para que realmente puedas conseguir todos esos objetivos. ¿Qué es lo primero que tienes que determinar dentro de este plan de ventas? Lo primero que tienes que hacer es establecer cuáles son tus objetivos. Esto es muy importante. Nunca le prestamos atención a esos objetivos. Nos limitamos a decir, quiero vender más, quiero llegar a más clientes. Pero realmente, ¿cuánto es vender más? ¿Cuánto dinero quieres conseguir? ¿Cuál es ese, esa cantidad que te gustaría facturar con tu empresa? ¿Cuántos son esos clientes que dices que quieres conseguir? ¿1, 5, 20, 20 mil? Tienes que establecer tus objetivos. Una vez que tengas esos objetivos, yo lo que hago es inicialmente definir mis objetivos anuales. Ahora que estamos casi a final de año, es un buen momento también para comenzar a trabajar en los objetivos del próximo año. Pero también es una buena, un buen momento para... Estructurar tus objetivos de cara al siguiente mes y si aún no lo has hecho te recomiendo que no esperes al próximo, al próximo año sino que ya mismo pases a la acción y comiences a definir cuáles son tus objetivos de aquí a fin de año. Una vez que tengas definido ese objetivo, yo lo que hago es dividir ese objetivo por la cantidad de meses en las que lo quiero conseguir. Cuando lo hago, evidentemente, a fin de año de cara al siguiente año, divido mi objetivo anual en objetivos eh, de 12 meses. Entonces, de esta forma sé cuánto dinero tengo que facturar cada, cada mes. Una vez que tengo esa cantidad de dinero, una vez que establezco un objetivo económico, sé... ¿A cuántos clientes tengo que alcanzar? ¿A cuántos clientes le tengo que vender para conseguir esa cantidad de dinero? Esto te da una visión panorámica muy, muy, muy, muy amplia, una visión muy amplia porque puedes saber si realmente ese objetivo que te has puesto es realmente alcanzable y es realista para tu negocio. De nada sirve que tú te pongas un objetivo en donde digas, bueno, yo quiero ganar un millón de euros. si sí, a través de ese millón de euros tienes que llegar a 20.000 clientes y sabes que no dispones de los recursos para atender a esa cantidad de, de personas. O que creas que realmente no puedes conseguir ese objetivo y sepas que en realidad sí que, se, sí que se puede y sí que es posible para tu negocio. Entonces, tener este objetivo económico nos sirve para comenzar a establecer qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que sabemos qué es lo que queremos conseguir económicamente hablando y que tenemos un objetivo claro, tenemos que pasar a un plan de acción. Vale, yo quiero generar esta cantidad de, de dinero. Vamos a suponer estos mil euros al, al mes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora para conseguir esta cantidad de dinero? Bueno, ahora que sé cuánto dinero quiero conseguir para, para mi empresa, sé que tengo que comenzar a realizar acciones de comunicación, acciones en redes sociales, a trabajar mi lista de mi marketing, a crear una página web, a definir las eh, ofertas, eh, que vaya a, a definir ofertas irresistibles, me, me refiero para mi audiencia, que tengo que comenzar a darme eh, promoción en otros, en otros canales que quizás ahora no estoy utilizando, que tengo que realizar colaboraciones que tal vez no estoy realizando. Es decir, puedo comenzar a estructurar todas las acciones que voy a tener que hacer para poder conseguir ese objetivo que estoy buscando entonces es muy importante que tu plan de ventas comience por aquí que comience por los objetivos económicos y que comience por definir ese plan de acción para conseguir ese objetivo económico evidentemente este plan se irá ajustando a medida que va pasando el tiempo porque habrá acciones que te den mejores resultados, habrá acciones que no funcionen, habrá acciones que tengas que ir ajustando y cambiando para ir definiendo cuál es esa estrategia que vas a llevar adelante para tu negocio y para conseguir todo aquello que deseas. Pero es muy importante y lo más fundamental que definas esos objetivos y que tengas en claro qué es lo que quieres conseguir para generar más ventas con tu negocio. Recuerda, sin objetivos vas ciego por el camino, vas improvisando en el camino, vas pegando palos por ahí para ver si algo de todo lo que haces funciona, pero no vas a saber y no vas a poder medir qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona y eso es lo que necesitas para generar más ventas, saber cuál es el camino a seguir y poder eh, llevar ese plan de, de acción, esa estrategia, ir mejorándola paso a paso para conseguir cada vez más rápido y de forma más sencilla los objetivos que te planteas con tu negocio. Así que te reto, comienza hoy mismo a definir esos objetivos y a crear ese plan de acción para conseguir todas las ventas que deseas con tu negocio. Y si quieres hacerlo acompañado, aquí estoy para ayudarte con mi membresía Ventas con Herset, una membresía en la que te enseño a vender de forma totalmente natural, estratégica, pero sobre todo con el corazón. Te enseño a vender con Herset, te enseño a vender de una forma totalmente diferente. Para ello, dentro de la membresía tienes el curso Ventas con Herset, un curso completo en el que te enseño de 0 a 100, qué es vender con Herset y cómo aplicarlo en tu negocio. Y como si esto no fuera poco, además, por supuesto, dentro de la membresía cada semana tienes nuevo contenido. Ya hay más de 10 contenidos dentro de la membresía en los que te enseño con acciones claras y puntuales, Cómo vender con Herset, cómo crear un negocio de forma eh, totalmente distinta en la que vendas de forma totalmente diferente a lo que hace el resto. Un negocio con el que puedas destacar, un negocio basado en objetivos, en una estrategia de comunicación, en la diferenciación. Un negocio en el que tú tengas las riendas y puedas alcanzar todos los objetivos de venta que tanto deseas. Te espero dentro de mi membresía y por supuesto también espero que te suscribas aquí a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Que actives las notificaciones así eres la primera persona en enterarse que hay un nuevo video dentro de mi canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.